Eh, sobre eh, los Caribes del Caribe. Eh, bueno, para empezar me, me presento, eh, soy profesor visitante de español en Hobart and William Smith Colleges en Geneva, New York, y bueno, me gustaría hoy que se presentasen el resto de nuestros invitados. Eh, vamos a proceder por el orden que tengo yo en las, en las pantallas. Fernando, adelante. Hola, yo soy Fernando Rodríguez Mancilla, soy profesor en Howard and William Smith Colleges, y soy de Perú. Muy bien, eh, yo soy Giselle Winchester, soy de Tela y Tobago, y actualmente enseño español también en Syracuse University, aquí. Hola, yo soy Peter Rosado, eh, vengo de Puerto Rico y estoy haciendo mi doctorado aquí en química en Syracuse University. Muy bien, eh, bienvenidos eh, todos entonces. Y bueno, queremos hoy charlar y queremos saber eh, bueno, muchos detalles sobre eh, algunos de, de los países del, del Caribe, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo, ¿no? Desde mi perspectiva de haber sido eh, educado y haber crecido en, en España, o quizás, por ejemplo, Fernando, ¿no? que ha crecido y se ha educado en Perú. Y luego en España las informaciones ¿no? culturales que recibimos allí sí. muchas veces no pasan del, del, del dato turístico, ¿no? Sí. Realmente. Entonces hay, hay, hay mucho más ¿no? que supera eso y que realmente... el muchos estudiantes el público en general que trata sobre el caribe realmente no, no, no tiene esos datos ¿no? si queréis hablarnos un poquito sobre sobre vuestros países en general y, y luego podemos charlar un poquito sobre otros detalles Giselle no. uh -huh. bueno, eh, Trinidad es yo voy a decir que es un país caribeño que es bastante especial porque éramos última, bueno cuando ganamos la independencia éramos colonia de Inglaterra, así que somos un país y angloparlante, pero es que al principio, hola, es que al principio eh, eran los españoles que estaban ahí en Trinidad, así que todavía tenemos muchos nombres de varios sitios, son nombres españoles y otras influencias se ve muy bien como por, por ejemplo en la música tradicional para las Navidades, que es parranda, que son canciones en español. También tenemos mucha influencia de Venezuela, entonces por nuestra posición siendo las últimas dos islas en la cadena, aunque somos la mayoría de la cultura, o, digo, no la cultura, sino los costumbres vienen de de Inglaterra, todavía tenemos eh, esta influencia de Latinoamérica y de España un poquito hasta ahora. Eh, es un país muy pequeño, son es un país pero son dos islas, Trinidad y Tobago. Eh, la población es, bueno, hace muchos años siguen diciendo que la población es 1.3 millón. Eh, Trinidad se conoce como la isla... Eh, más industrial, tenemos nuestras ciudades grandes, que no son tan grandes, pero sí son ciudades y centros eh, de comercio importantes dentro del Caribe, y tiene bastante diversidad de, de flora y fauna, de una parte de la isla a la otra, mientras que Tobago es más turístico. Eh, eh, allí se ve mucho más la influencia, eh, las influencias africanas y, bueno, digo, ex, más exclusivamente las influencias africanas y francesas, y un, eh, y un poco alemán. Pero en realidad es que la mezcla es, tenemos gente, te, tenemos las influencias africanas, también de India, porque después de acabar con la esclavitud, vinieron gente de India para trabajar también gente de China uh -huh. y unos pocos sirios y, y gente de Siria y, y Líbano, un poquito. Y entonces la cultura, o sea, la comida y los costumbres es una mezcla de todo esto. Tenemos comida india, que no es comida india, sino es comida india adaptada. Usamos más los sazones más frescas y... Tenemos, bueno, usamos los víveres como lo usan, me imagino, en Puerto Rico, la batata y todo eso. Eh, pero es, es algo, es una mezcla increíble y ce celebramos a todos, todas las fiestas de todas las religiones. Entonces, diwali para los hindus y ir para los musulmanes y, bueno, la Pascua y todo. Es bien lindo. Eh, obviamente hay muchos problemas sociales también y políticos, pero... En uh -huh. general estamos en uno de los países más estables y también eh, no somos parte de OPEC, pero sí eh, eh, somos parte de la industria de petróleo. Uh -huh. o sea, no sé, ahora tal vez mejor que Peter diga algo sí. sobre Puerto sí. Rico. Sí. Sí. Bueno, eh, yo crecí en la isla de Puerto Rico, toda mi vida eh, crecí allí, hice mi educación allí. El que les puedo comentar de Puerto Rico también es una isla muy especial en el Caribe, ya que ha sido a centro a través de la historia de, de, de mucho comercio y ya para la época de, de, de, de la colonización, pues estaban los españoles, llegaron a, a, al Nuevo Mundo y este, pues, hubo este, este encuentro entre dos mundos, ¿me entienden? Y sí. todas esas culturas y, esa, y esas tradiciones pues han sido pasando a través de la historia o han sido modificadas o algunas se quedan como, como han estado en esos tiempos a, a, la, a la cultura de lo, la cultura puertorriqueña de hoy. Um, también como pues como en otras islas del Caribe, nosotros tenemos mucha influencia africana, eh, taína, arahuaca española, tenemos inf influencia de las Islas Canarias, de, de, de Francia, como les había comentado, pues toda, cuando se descubrió el, el nuevo mundo todas estas todo Europa quería ir al Nuevo Mundo y querían eh, comercial, comercializar en el Nuevo Mundo y pues trajeron sus costumbres y sus tradiciones con ellos y todas esas esas costumbres aún así en el habla pues tenemos algunas palabras eh, que son directamente de España tenemos palabras árabe palabras africanas, taína y todas esas las incorporamos a nuestro lenguaje del diario vivir eh, en en la comida por ejemplo pues nos gusta mucho lo, los víveres nos gusta mucho eh, comemos mucha comida como que frita por decirlo así nos gusta mucho la fritura uh -huh, uh -huh. Eh, eh, nos gusta mucho eh, el alcohol y, uh -huh. y pues somos un país muy muy nos gusta mucho la fiesta el baile eh, podemos hablar de que de, de tradiciones africanas tenemos la bomba y la plena que por ejemplo la plena era era un, una forma de, de por, por, podemos decirlo como de, de comunicación social, se comunicaban los problemas sociales a través de la plena, que básicamente es con panderos y con maracas y con bailes y, y se comunicaban historias a través de la plena noticias, iban personas de pueblo en pueblo y comunicaban noticias a través de la plena. Eh, la bomba pues nació en, en, en, dice que se dice que nació en el norte y otros dicen que nació en el sur de Puerto Rico, es básicamente un baile africano, eh, donde se baila en círculo y pues una persona va y al ritmo del tambor de la persona que está tocando el tambor empieza empieza a bailar y es como un como un reto un desafío entre, entre el, entre el tam el que el tamborero y la persona que está bailando y luego la persona que baila va y viene se va se re y viene otra persona a tratar de desafiar el tamborero eso son cosas interesantes de, de, del país que también se, pues puede que se vea en, en otras de las islas del Caribe pero eh, sí. eh, es como que con muchas modificaciones. Sí, sí. Eh, en cuanto a la isla, eh, algunos dicen que es 100x35, otros dicen que es un poquito más las dimensiones. Eh, es una isla pequeña, se puede viajar a través de la isla en un día, pero tiene una diversidad de, de flora y fauna también. No tenemos animales grandes, como decir un oso o algo así, pero tenemos... No, tampoco no, nosotros. No se puede, ¿no? <risa> no. Este sí tenemos muchas montañas y muchos ecosistemas desértico por decirlo así. Al norte tenemos el Cárcel Norteño, la cordillera central, después al sur tenemos la costa, que tiene sus playas hermosas. Y podemos decir que cada pueblo tiene, tiene cosas distintas que, que lo, como que lo identifica, o sea que hay mucha diversidad entre la cultura, hay muchas formas de llamar la comida. En una parte del aire se puede llamar una empanada, en otra parte se le llama empanadilla, por ejemplo pastelillo, o sea uh -huh. hay mucha mucha diversidad. Eh, tengo que decir que políticamente somos un territorio norteamericano desde 1900. Eh, ahora recientemente se hubo, hubo un debate político de, del estatus de Puerto Rico, estadidad o independencia, y pues creo que ganó la estadidad, o sea que van a tratar de hacer eso. Uh -huh. eh, y pues qué puedo decir más de Puerto Rico pues nos gusta la salsa bailar mucha salsa uh -huh. eh, eh, vino de Cuba pero nos gusta no nos gusta la revivimos allá en Nueva York o sea que nos gusta bailar mucho, mucho la fiesta uh -huh. eso es lo que lo que puedo decir uh -huh. muy bien gracias eh, bueno, voy a aprovechar para presentar a Sue Godwin, que se ha incorporado, ella es estudiante en Hobart and William Smith Colleges y bueno, pues actualmente está, está lidiando entre, entre otros temas eh, hispanoamericanos, latinoamericanos. Eh, bueno, pues con el con el Caribe, no. Ella, bueno, tuvo una digamos breve experiencia con el Caribe que no fue suficiente, yo creo. Eh, no sé, y cuéntanos un poquito y quizás les puedes hacer ya alguna pregunta a ellos directamente. Ah, vaya, parece que no te oímos, ¿ok? No te oímos. Eh, seguramente tienes en, en la parte de Menor? arriba de la pantalla. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Tenías enmudecido el el micro. Eh, bueno, sí. Creo que escuchaste un poquito mi, mi reflexión. Adelante, comentando. Okay. Hola a todos, mucho gusto. <risa> Hola. Hola, igual, Hola. encantada. Eh. Siento estoy un poco tarde, problemas técnicas Sí. No <risa> he <Yeah>. pasado <risa> No hay problema. Pero, Esto es como una ¿parece? charla. Sí. Uh -huh. Parece como estoy el um, único en nuestra clase que he ido al Caribe, pero uh -huh. solamente he oído a un resort en las Bahamas y no vi nunca de la cultura o de la isla afuera de la resort, <risa> pero um, he ido técnicamente, uh -huh. pero quiero oír más, Sí. Uh -huh. um, espero que en el año... Siguiente voy a las Bahamas otra vez para estudiar la geología. So, muy, bien. Sí. Uh -huh. muy bien. Y bueno, respecto de. Bueno, Giselle conoce bien eh, Trinidad, conoce bien ¿no? República la. Dominicana también. Sí. Sí. Luego, sí, sí. Nos puede, luego nos puedes hablar un poco sobre eso. Peter uh -huh. conoce muy bien Puerto Rico. Eh, no sé si tienes ocasión ¿no? de viajar eh, allí, Sui. Eh, que, que, ¿Qué querrías preguntarles para que ellos te den alguna recomendación eh, concreta de, al, de algún lugar o alguna comida o algo? ¿Sobre qué, qué área te interesaría más poder descubrir? ¿Mm? Me gusta mucho viajar y quiero visitar todos esos países y más. Bien. Y una pregunta, pienso, me encanta la comida. Y cuando yo viajo, cuando yo viajo, me gusta tratar toda la comida famoso del, del área. So, ¿Qué es sus favoritos comidas típicas a sus áreas? Muy bien. ¿Quieres ir primero ah, o yo? Sí, yo lo okay. digo. Eh este cuando yo solía comer carne, ya yo no como carne, yo vegetariano pero cuando yo solía comer carne pues yo iba a, a estos lugares que le llaman como que lechoneras entonces pues tienen mucha pero mucha comida tienen este, las comidas típicas, arroz este, con, con gandules, arroz con habichuela, tienen cerdo, tienen tostones, plátanos, tienen de todo entonces eso es como si fuese un buffet y uno entra ahí y es algo típico porque hay música, hay salsa o hay, hay música pues típica de, de la isla y uno entra ahí y uno le dice, yo quiero esto, esto, esto y esto. Y se lo sirven a uno en un plato. Y uno pues se sienta ahí como en familia a comer. Yo recomendaría esos sitios. También están pues restaurantes que, que pues uno se sienta y pues viene un mesero. Pero estos sitios son como que más familiares, más típicos. Uno pues uno está gui guiando a través de la cajetera y uno pues va y mira, ah, oh, mira, hay un sitio, tengo hambre, pues ahí puedo entrar a comer. También hay lugares donde uno está por la playa, uno está caminando o, o por la misma calle y pues ahí no, como que unos carretones que tienen gente pues haciendo pues víveres o viandas y pollo y cosas cosas así que también uno puede ir a comer a esos sitios si uno quiere experienciar lo típico del, del país muchas cafeterías café puertorriqueño panaderías y que se hace pan fresco y, y esas son las comidas que yo diría que, que uno puede ir a comer ahí bueno en Trinidad como dije con todas las influencias y olvidé mencionar la influencia Taíno es que hay hay una buena variedad de comida no hay tantos sitios como los que describe peter que son más familiares así que se que no sé hay, es más una, una cuestión de o ir y comprar tu comida y entonces irte a otro sitio a comerlo o sentarse en un restaurante un poquito mejor pero yo te recomiendo bueno en trinidad comemos comida de la calle o sea, es, hay una especialidad que se llama doubles, que tiene, viene un poco de la influencia india, que son como dos pedacitos de una especie de pan frita, porque por eso se llama doubles, porque eh, son dos pedacitos con eh, garbanzos adentro. Y eso es algo que se vende en la calle, es muy popular por las mañanas, la gente coge un doubles antes de ir al trabajo y es, es delicioso. También eh, polori, que es algo también frito, es se hace con eh, con harina de maíz, no, eh, de maíz, no, harina de garbanzo creo. o o de algún tipo de legumbre y entonces se lo fríe y entonces se lo come con una salsa eh, o puede ser o de mango o de otra fruta con mucho pimiento y sal y es delicioso si vas a la playa en el norte hay una especialidad que es bacon shark que es otro tipo de pan frito con eh, pues la carne del tiburón y en los sitios allí que venden esas cosas uno se puede poner en todas las salsas y los toppings que quieras entonces tomate, piña, eh, mango, tamarindo, una gran variedad otra cosa típico es lo que llamamos pelado es como un arroz con pollo o un arroz de fiesta entonces es básicamente arroz y pollo y a veces gandules tal vez pero el secreto es hacerlo con el azúcar con caramelo así que tiene ese color marroncito y también un sabor un poquito dulce y eso es es una de las cosas más fáciles de hacer porque es eh, en un en una sola olla entonces, y lo hace rápido, y la gente toma esto cuando van a la playa o algo porque eh, se hace en una sola olla. Entonces, yo te recomiendo realmente encontrar a una persona que vive allá e irte a comer en su casa, porque eso sería la mejor experiencia realmente. Pero como dije, mucha de la calle, de la comida de la calle, también Barbacoa, también en los, las otras islas del Caribe, cuando ustedes aquí en los Estados Unidos dicen barbecue. Generalmente quieren decir eh, eso de de hamburg de hamburguesa y eso, pero en el Caribe es más común carne de todos los tipos uh -huh. de entonces pollo eh, no sé bistec to, todo todo todo y es es muy diferente y bien delicioso y hay un sitio así que hace la barbacoa en el sur en San Fernando que es un poco como lo que describe Peter que uno pide lo que quiera y entonces hay muchos sitios para sentarte a un poquito de música y todo eso no sé uh -huh. eh, Fernando yo por lo que comentábamos ayer eh, yo creo que tienes alguna inquietud gastronómica también no para preguntarles eh, bueno, en, en realidad, más que inquietud gastronómica, eh, <risa> yo quería centrarme en algunos detalles que tanto Peter como Giselle comentaron. O sea, cuando ellos estaban hablando ahora, a mí se me ocurrieron un par de preguntas. Así que uh -huh. no sé si podría hacérselas. Sí, adelante. A, a partir, como digo, de lo que estaban contando, ¿no? Eh, Giselle, por ejemplo. Eh, Tú no hiciste referencia, creo que no hiciste tanta referencia a la música. No, podrías pero contar puedo decir un poco un ¿Nos podrías contar un poco? Sí, sí claro. Uh -huh. Una última cosa, sin embargo, para Zoe, los curis son buenísimos. La música, <risa> eh, bueno, hay diferentes tipos, pero es un tema muy apropiado porque ya ac acabamos de terminar con el carnaval, la temporada de carnaval. Uh -huh. Tenemos, como dijo Peter, um, que en la plena y la bomba, que comentan lo, los asuntos sociales y hay mucha improvisación, también tenemos eh, mucha música, así por ejemplo, carnaval, eh, la música tradicional de carnaval es el calipso. El calipso mm -hmm. es básicamente eso, los, los cantantes de calipso, durante el año, bueno, bueno, eh, observan lo que está pasando en el país, en la política o los asuntos medioambientales o cualquier cosa así. Y entonces durante carnaval cantan sus canciones que son generalmente bien largas, bien intelectuales, hay mucho juego de palabras, pero comentan lo que está pasando en la sociedad. Y en general la música se divide, la, el calipso se divide en, bueno, hay las canciones más serias que hablan de de la actualidad, pero también hay unos que hablan solamente de las relaciones generales de o las cosas cotidianas en la, el amor hay muchos eh, como digo como digo muchos juegos de palabras este año por ejemplo bueno el partido político que está en el poder eh, se llama el the people's partnership y entonces este hay un un cantante de Calypso, Calypsonian, que este año cantó algo sobre eh, algo metafórico sobre querer ir a un viaje, pero cuando llega la, al puerto no puede ver su eh, su barco. Dice que veo todo tipo de ships, de eh, banana ships, de no sé qué, de de cruise ship de partnership veo partnership pero no veo leadership que es eso sí y eso era parte de la canción y en términos de los ritmos eh, bien rápido hay una un patrón típico que se sigue y usamos mucho los instrumentos de este de metal como trompetas y estas cosas también Entra los ritmos africanos mucho. Los tambores son cruciales. Eh, también hay, hay bailes tradicionales que se. como por ejemplo el belé. Tiene un nombre francés, pero es con la, los tambores, ritmo africano. Eh, y. Es muy lindo porque las mujeres bailan. Es un poco como play, eh, plena y bomba porque bailan con faldas bien grandes. Entonces se levantan y usan las faldas así para formar parte del baile. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos soca, que es también para carnaval, pero es un poco más rapidito. Las letras no tienen eh, tanta sustancia. Es más para bailar. Wining es como el baile nacional, que no significa nada, sino pues menear y parranda tenemos para navidad que es súper interesante porque eso se usa las maracas la eh, bueno la guía pero nosotros lo llamamos un scratcher eh, la guitarra y cuatro y tradicionalmente bueno son muy similares a también a la guitarra española y también a los ritmos de de comunes de Venezuela especialmente un poco de Puerto Rico y lo que es tradicionalmente canciones que cantan sobre el nacimiento de Jesús y la historia de la Navidad y los milagros de Dios y se ha ido evolucionando de hablar sola exclusivamente de por ejemplo que nace el Salvador a bueno ya es Navidad vamos de parranda vamos a cantar y comer y todo eso y ahora tenemos bueno todavía tenemos las canciones tradicionales pero también tenemos eh, lo que se llama soca parang o que es o sea que mantienen los ritmos tradicionales pero son en inglés y hablan más o menos sobre la, el aspecto de fiesta de, de navidad y um, el aspecto más social también unos grupos como eh, mi tío es parte de un grupo musical que que hace paranda, pero también incorpora como Latin fusion, entonces otras canciones con ritmos similares, pero que no son las canciones tradicionales. Y a veces también es interesante ver. Yo, yo me acuerdo, bueno, las canciones tradicionales son en español todos, pero yo me acuerdo una de las canciones de Soca que es de un un cantante de calypso que se llama Crazy. Se llama Loco, entonces ya ves cómo son sus canciones. Pero él hizo un, una canción, María, para burlar un poquito de que, bueno, la gente, todo el mundo sabe las canciones, pero no todo el mundo entiende las canciones. Entonces, cualquier cosa que suena como puede ser parranda, es parando. Entonces, él hizo una canción que combina palabras al azar como alpagatas, so, eh, no sé, al, alpagatas, zafata, algo ridículo así, pero entonces el coro, María, María, María, mi corazón. Y eso es, para la, está burlando de cómo nuestra cultura se me, mezcla los dos idiomas, pero realmente se basa más, en, en la diversión se basa más en los ritmos y el sentido, el concepto que uno tiene de la, que la, de la tradición que otra cosa. Eh, la última cosa que puedo decir eh, sobre la música, bueno, tenemos en Trinidad el steel pan, no sé, el tambor de metal, no sé cómo se dice en español steel pan, pero es un invento que viene de Trinidad, eh, porque como tenemos la industria petróleo, un hombre, bueno, un grupo de hombres decidieron usar los eh, las barriles viejas del petróleo y crearon un instrumento por eh, por usar un eh, cómo se dice eh, por usar un martillo en el metal y crearon eh, diferentes sonidos de diferentes partes y es un sonido único y cada año para carnaval hay los los las bandas grandes tocan las canciones de que son populares en este año para las competencias, pero también ahora este instrumento ha logrado una fama internacional y hay sinfonías que usan el steelpan para hacer, eh, para tocar, por ejemplo, música clásica. Wow. Sí, <risa> sí sería, sería lindo si tenemos tiempo al final poner un poco, un un poquito de música. De Peter y de Joe. Mira, yo. Mira, yo te comento, cuando mencionaste Calipso, recordé que cuando yo era más joven, eh, Jon Luis Guerra alguna vez ad adaptó el ritmo Calipso? Uh -huh. ¿Puede ser? con Luis Guerra? Cre creo recordar vagamente sí, que hay alguna canción de Jon Luis Guerra con ritmo Calipso. Él experimenta mucho. Sí. Eh, no, estoy intentando pensar en una canción específica, pero como te digo, cuando hablaste de calypso, así dentro de mi disco duro, recordé que uh -huh. así, muy remotamente creo que hay guerra. una canción en que menciona a una mujer que baila calypso o algo así. Eh, ya. Ya, no sé si ya. puede algo ser, de ser de eso, eh, no. no sé si puede ser Woman del callao callao eso me Exactamente. suena. Exactamente. Eso vale. me suena. Sí. Bueno, y ustedes me dirán en dónde es el callao. Creo que está en Venezuela, puede ser. No, o en Trinidad. El, no, de, ¿Dónde está? el Callao, creo que es la República Dominicana. Sí, República Dominicana. La República Dominicana. Sí. Es que sí, les Callao. cuento: en Perú hay un puerto que se llama Callao y durante mucho tiempo <ríe> la gente peruana fantaseaba con que Juan Luis Guerra hablaba del Callao en Perú. Oh. Bueno. Ah. Bueno, yo creo que. También hay un lugar en la República Dominicana. pero No, no, y estoy, estoy seguro que Juan Luis Guerra lo hizo pensando en República Dominicana, ya que él es dominicano. Bueno, no, ahora que estoy pensando, el, una de las regiones más grandes es el Cibao, Ajá. pero realmente no conozco el Callao, entonces puede ser que estaba refiriéndose a. Ah, ok, no, es Venezuela, porque ahora hago una búsqueda mm. en Wikipedia y veo eh, uno de los lugares el callao el, el municipio del callao en venezuela una ciudad venezolana famoso, o famosa por sus minas de oro y su calipso y por sus mujeres también oh, bueno. según él entonces <risa> tiene que ser el, eso y hay, mm. realmente hay muchas semejanzas entre los ritmos de venezuela y de Trinidad yeah. bueno wow. pues muchísimas gracias ya mira que he sacado de mi disco duro a Juan Lee Guerra ¿sí? <risa> cuando ah. yo era adolescente eh, si, si me lo permites Álvaro quería hacerle una pregunta uh -huh. a Peter Ajá. después si hay tiempo le haré una pregunta más bien lingüística a, a Giselle uh -huh. eh, Peter, eh, tú mencionaste que Puerto Rico es un estado libre asociado Sí. Eh, a, a veces cuesta comprender el concepto, tú nos podrías contar un poco, sí. digamos, cuáles son las características de ese estatus eh, bueno, por sí. ejemplo, si Puerto Rico vota, no vota, cuál es su condición ¿no? A ver. Sí, eh, no soy un experto político, pero lo que puedo lo que puedo comentarles es que estado libre asociado significa básicamente que, que es un commonwealth, ¿verdad? Una colonia. Entonces nosotros tenemos los beneficios de los Estados Unidos, pero no no pagamos impuestos y no votamos, no ejercemos el voto. Este, los beneficios que tenemos pues son como que menores que lo que podría tener un ciudadano aquí. Y pues, eh, Podría podría haber libre comercio, eh, aquí pueden venir bases pues, militares, pues, pedir permiso, por ejemplo, así. Eh, lo que pasa es que Puerto Rico aparentemente está en un lugar estratégico para Estados Unidos, entonces, por eso es que somos un territorio de Estados Unidos. Eh, eso, eso fue. El Estado Libre Asociado fue un 25 de julio, creo que en los años 50, que, que lo, lo eh, un, un gobernador Luis Muñoz Marín pues, decidió. Uh, este hubo pues, un, un, una votación y, y pues decidieron decidieron como que hacer ese ese vínculo con los Estados Unidos y pues nosotros podemos participar en la milicia, lo único no podemos es pues, votar, si yo, si yo vivo aquí en Estados Unidos y me hago residente aquí, pues yo puedo pues, pues, pues votar. Tenemos ciudadanía americana, eh, se nos da cuando nacemos y podemos participar en el servicio selectivo, como dije. Lo único que no podemos allá hacer es votar. como vivimos en la isla, no podemos votar por un presidente. Podemos votar cuando vivimos pues aquí en Estados Unidos. Eh, y pues, eso es básicamente más o menos lo que consiste el Estado Libre Asociado. Eh. Muchas gracias por sí. aclararlo un poco, porque es un concepto bastante singular. Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí. sí. Bueno, y la pregunta lingüística. Ah, la pregunta lingüística. Eh, yo no soy lingüista, yo no soy eh, especialista en fonética, Giselle, pero me da la impresión, me da la impresión de que tu S es un poco parecida a la de Álvaro. Bueno, no sé. yo no sé si yo puedo ser eh, representante como algo representativo de mi país, porque es que yo con conocer a tantas personas y estudiar uh -huh. el español y viajar y tener tantos profesores y de vivir aquí en los Estados Unidos por los últimos uh -huh. siete años, yo tengo un acento muy confundido. <risa> <Yo> me, <risa> es que yo muy fácilmente cojo lo que... Partes de, de los acentos de los demás, y, pero en vez de, como hay tantas influencias, en vez de conformarme con imitar a una sola persona, es que en mí es una mezcla. Sí, a, a, eh, a mí me pasa algo similar y, y entonces por eso, a ver, podrías confirmarme, eh, sí. ¿en Trinidad se dice batata o tú dices batata por esta asimilación? No, basta, batata. Sí. Batata es no es lo que aprendí en la República Dominicana es sweet potato en inglés porque sí, sí, claro, hablamos claro. hablamos inglés en Trinidad entonces pero a ver tenemos en términos de la comida no tenemos tantos nombres españoles tenemos algunos nombres eh, taínos de Arawak por ejemplo el la yuca sí. lo llamamos casaba casaba mm. sí eh, y también tenemos nombres indios las espinacas y cualquier cosa parecido a espinacas eh, Baji, eh, la berenjena eh, bueno se puede decir melón o eggplant pero también baigan que es sí. muy parecido al nombre indio entonces eh, y lo que sí hacemos mucho tanto en Trinidad como en la República Dominicana es cortamos mucho las palabras entonces todo se vuelve, bueno, varias palabras se vuelve una palabra. Eh, no decimos lo, las, no usamos las terminaciones. Entonces en vez de going going ya, yeah. eh, bueno, tenemos unas palabras particulares que son de Trinidad, que son del dialecto que uno se usa en la calle, no, no en los negocios, la escuela, pero en la calle. Como lime, lime puede ser sustantivo o verbo. <risa> significa, eh, bueno pasar tiempo juntos, to hang out, festejar, vamos a we we're, we're going to lime tonight, o we were liming yesterday, or we're having a lime at our house. y eso el acento inglés que escuchas ahora es muy diferente si me llama ahora mi hermana mi acento en ah. inglés cambia pero es que uh -huh. no tengo tanto control sobre esto. Uh -huh. no sé muy bien, eh, estoy viendo en el, en el blog donde estamos emitiendo el, la charla, que eh, Dayana Mendoza bueno hace una reflexión y está muy agradecida, dice es tan emocionante tener dos personas describiendo sus experiencias de su país y cultura, ¿no? Cada sí. país tiene su propia influencia y experiencia y, y por eso es importante saber más sobre varias culturas, porque siempre hay estas similitudes diferencias no y de alguna manera tiene alguna una, una pregunta un par de preguntas que, que bueno pueden resumirse en eh, cómo entenderían ustedes sus propias culturas si alguna de estas otras culturas que han influenciado tanto no hubieran pasado por ahí o no hubieran tenido lugar no y, y bueno no sé eh, por ejemplo eh, Giselle cuando comentabas que tienes tantos acentos de tantos profesores de tantos otros países mm. que has visitado en el fondo parece una esencialidad caribeña es decir sería la perfecta caribeña universal no <risa> muy bien <risa> eh, pero Así bueno no me gusta sé, pensar sí, sí pero no sé si pueden eh, pensar en, en, en cómo realmente sería hubiera derivado eh, la cultura caribeña sin por ejemplo la influencia africana por ejemplo sin influencia europea de varios tipos etcétera ¿han pensado alguna vez en este tipo de eucronía? De, de, ¿no? de, de mundo paralelo posible? Ah, es, es, es interesante porque no lo había pensado de esa forma pero por ejemplo si no, no hubiésemos tenido influencia taína ni ni africana pues me imagino que Puerto Rico sería un país más europeo por ejemplo eh, eh, pero ya que tenemos todas esas influencias pues influencias pues entonces pues tenemos toda esta diversidad de ritmos y y, y lenguaje por ejemplo eh, cuando llegaron a, a los Estados Unidos en los 1900, pues nuestro idioma fue un poquito cambiando de español a lo que llamamos el Spanglish que mezclamos palabras en inglés y en español por ejemplo Giselle dijo hangout, nosotros decimos hanguear, como que ah vamos a hanguear. como que hangout hanguear entonces pues hasta el lenguaje puede cambiar un poco si, sí. si, si vienen todas estas culturas nos podemos a tomar un poquito del lenguaje de ellos y eh, mezclarlo con con, con pues, pues, palabras de nosotros eh, y, y, y, y así o sea, pues, me imagino que si no hubiese tenido no hubiésemos tenido ni influencia africana ni taína pues hubiésemos sido más europeos por la influencia española que tuvimos y francesa y, y, y de Inglaterra en todos estos sitios Sí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, Sue, eh, no sé si tienes alguna otra pregunta o algún comentario después de haber escuchado tantas y tantas cosas, pero si tienes algo que decirles, ahora tienes otra oportunidad maravillosa. Uh, ¿Puedes oírme? ¿Tú ¿Sí? Sí. sí? Sí. Ok, puedo. <risa> um, <coughs> Um, una otra cosa que me encanta es la naturaleza, el paisaje sí. Sí, um, so, um, qué tipo de naturaleza tienen los países, el, los, las playas, los bosques, tienen alguna um, algún área de, de belleza natu naturaleza que es muy famosa o como pasó dos semanas en Chile en el uh, año pasado. Y me encantaba el cajón de Maipo, el corriero de los Andes. Tan, tan hermoso. Y um, me encanta visitar los, todos esos lugares naturales. So, sí, lo siento, mi español no está muy bien. No, está, está perfecto, sí, no te te eh. perfectamente. Sí. Dale, Giselle, comenta, que yo quiero saber también. Bueno, <ríe> entonces tenemos mucho, tenemos una selva tropical que está en el noroeste del país y tiene todas las especies de plantas y de aves, mm -hmm. es un sitio muy popular para la gente oh. a quienes le gusta mirar los aves y se puede hacer un poco de, de bueno, de hiking, todo esto eh, también gente que estudia como biología, y ecología, vienen, es que tenemos, si, si hay una... Un jardín, algo que yo considero, no sé, que no es nada, que es hierba, para algún al, alguien que estudia biología es, es una maravilla, <ríe> un nuevo descubrimiento. en el, También en el norte tenemos muchas montañas, de Trinidad digo, que tenemos muchas montañas y hay también algunas cuevas pequeñas. Eh, Cuevas muy pequeñas y lo que hay no es, no son como los las cuevas bajo la tierra, es que hay que subir un poquito y entonces entrar en la cueva es una apertura bien pequeña. Eh. Realmente no es mi actividad favorita, pero lo he hecho en el pasado. Um, en términos de las playas, lo que es interesante de Trinidad es que eh, tenemos. En, en, las, en las cuatro costas hay diferentes tipos de playas entonces las playas al norte tienen arena más clara y bueno al norte en el centro hay una playa que se llama maracas que tiene olas super fuertes uh -huh. super super fuertes y arena más clara y mucha playa o sea mucha arena y, y el camino hacia esta playa es por una montaña y se ve eh, los colores verdes, son increíbles los diferentes, los diferentes matices de verdes y los, las diferentes plantas. Y también hay un punto, como un mirador, donde puedes parar y entonces ver todo lo que está alrededor, ver el, eh, la forma de la costa. Pero. También en el norte, al oeste, hay unas aguas súper, súper calmas, tranquilas. Es como casi como una piscina o un río. Casi no hay olas. Y en vez de arena, tienen muchas pedras ahí abajo. Ese es un Bueno, al oeste, en el centro, realmente no hay playas para bañarte. Es más, eh, a veces los pescadores salen o hay actividades industriales. Uh -huh. Al sur, al suroeste, no, al sureste, sudeste, a uh, las playas tienen la arena más oscura y el agua también es generalmente más tranquila pues las aguas eh, las olas no son tan grandes, pero sí en algunos momentos puede haber corrientes muy fuertes. Y en esta parte de sudeste no hay tierra hasta África, así que hay una brisa increíble que te llega. Wow. Mientras que en Tobago generalmente, como está un poco más al norte, las playas son más de, de arena blanca, pero otra vez no todos. Hay algunos que son de arena super negro, pero uh -huh. los eh, las playas de Tobago son más parecidos a lo que los turistas tienen en mente cuando piensan en el Caribe. De, arena blanca y agua azul. Sí. Pero también allí hay mucha diversidad. Hay también, eh, ¿cómo se llaman? Cascadas, esos waterfalls, uh -huh. en, eh, en Tobago y un poquito en Trinidad, pero hay más en Tobago. Eh, ¿Qué más digo? Cataratas, digo. Eh, en términos de la nata ah, bueno, en el sur de Trinidad tenemos un lago de asafalto Pitch Lake. Entonces, creo que se considera uno de los de las maravillas del mundo. Y eh, bueno, ahí se, de ahí se saca el asafalto para hacer las eh, uh -huh. Las calles, las carreteras. Uh -huh. pues También sí, hay eh, lo que se llama. Eh, hay mangles y. Eh, como una, una ciénaga, y mangles y toda toda la vida acuática que viene con esto. Yeah. Otra vez, muy parecido a Venezuela, tenemos nuestro ave nacional de Trinidad, es el la scarlet ibis mm. eh, también es muy común en Venezuela mm. y en Tobago es el cócrico, tenemos dos aves yeah. uh -huh. y Peter en Puerto Rico qué, qué lugar ¿Qué cuéntanos lugares. uno o dos uno o dos lugares que Seguro. realmente tú iría es, sí, es visitarlo sí. porque a mí me parecen maravillosos en cuanto a naturaleza. no Sí, les voy a comentar de, de unos lugares que a mí me gusta ir mucho porque yo viví en la isla un montón de tiempo y, y aún así no conozco toda la isla de tantos lugares que hay que ir uh -huh. en cuanto a naturaleza. Muchos uh -huh. de estos lugares eh, no tienen como... No, no son por ejemplo ah, el parque nacional eh, tal son como Ajá. que lugares que pues uno en la, ve la calle y uno pues se baja del automóvil y camina a ese sitio y se encuentra como una, una catarata o algo así y no está como que en el mapa por decirlo así y muchas cavernas también eh. en la parte de norte de Puerto Rico tenemos muchas cavernas muchos sumideros muchas de estas cavernas no están totalmente exploradas, o hay muchos aventureros que van y tratan de explorar las cavernas eh, les puedo comentar que las playas que a mí me gusta ir son al oeste de la isla y un poquito al noro, noroeste, ya que al noroeste hay mucha ola y ahí uno, pues durante cierta época, no puede pues, ir a ver las ballenas cuando se aparean ahí y uno puede ver las, las ballenas robadas y, y pues uno de los sitios que yo voy es una playa que no está no está muy observada, es como más adentro, más más en, en, el, en, en, las, en la dentro del campo, por decirlo así, se llama Playa Tamarindo y esa playa es gigantesca y la arena es blanquita, blanquita, blanquita. No tiene salvavidas, no tiene una persona que pueda que pueda ayudarte si te estás ahogando, pero es muy buena para ir ahí a tomar el sol y me paso ahí buscando caracoles y coleccionando caracoles muy hermosos. Uno de los lugares que a mí me gusta más ir es lo que se llama la Bahía la Bahía fosforescente. Fosforescente. Sí, Bien. sí. Allí, allí uno va, eh, uno tiene que ir a un sitio que se llama La Parguera, que es por el suroeste de, de, de la isla, uno va allí y eso es como un sitio para hanguear por decirlo así, donde uno puede ir ahí a tomarse un traguito, a comer y un dock como un muelle. Y uno pues paga creo que cinco dólares y te llevan en un botecito al medio de la bahía y allí de noche si uno mueve, si uno mueve el agua, pues el agua brilla, es como que uno puede ver los microorganismos, y hay personas que se, uh -huh. se tiran en el agua y empiezan a nadar y uh -huh. es profundo y uno lo que ve es la, la silueta de esas personas nadando y los peces cuando nadan se pueden ver los peces de noche y es bien, bien hermoso, yo recomendaría eso porque es una experiencia muy buena, muy buena, ir ahí y a lo mejor te dejan nadar y tú uh -huh. te vas a ver brillando, brillando completamente, si no hay luna, si no hay luna llena Tú ves los peces, las tortugas así nadando, la forma de ellas y todo eso. Como si fuese una película de ciencia ficción, como Avatar wow. o algo así. A mí me gustaría verlo eso. Sí, sí, y, sí. Y eso me acuerdo también en Tobago: hay un arrecife de coral que es bien grande mm. y hay muchos peces diferentes que viven por ahí ya. Entonces tienes la oportunidad de salir en un barco. Eh, con un suelo de vidrio, sí, así sí. que pueden ver a través del vidrio el corral y los peces y todo eso. Y muy cerca a esto hay un lugar que se llama el eh, eh, The Nylon Pool, que eh, parece una piscina en el medio del océano, porque por todas partes alrededor el agua es muy muy profundo, pero en esta sección es no es profundo, es como ah. una piscina y entonces puedes salir del barco y pues nadar y jugar y es, es son aguas muy tranquilas mm -hmm. bueno eh, a mí sí me gustaría preguntar eh, sobre sobre algo que siempre tiene algo de misterioso detrás porque bueno en cuanto a las eh, a las religiones eh, la religión en toda la zona verdad eh, lo que hemos terminado denominando como, como santería siempre ha creado digamos un gran interés casi casi un interés no solo digamos antropológico sino incluso ficcional ¿no? yo recuerdo algunas películas muy muy muy muy viejas ¿no? Que, que explotaban el, el aspecto de la, de la santería. No sé actualmente cómo ven eh, las personas, eh, bueno, las diferentes personas, vosotros mismos, eh, otras personas que vosotros habéis conocido allí, etcétera, la relación con este mundo de la santería, las sorisas, etcétera, etcétera. Sí pues Simplemente eh, es un aspecto que ya quedó en la imaginación, quizás de los eh, europeos, especialmente. Y, y ya comienzo yo, puedes comentar. Sí. ¿no? Porque... Bueno, eh, estoy pensando en la República Dominicana, es que no sé, no sé mucho de cómo operar allí, eh, pero en Trinidad yo puedo decir que los orillas todavía existen y hacen ah. celebran sus rituales todo eso también hacemos referencia obvia que es como la, un vudú que es menos religioso y más sobre uh -huh. bueno si quieres no sé si tienes alguna no sé si tienes enemigos si quieres hacer algo si quieres un, un don y quieres pedir ayuda a algo pero eso ya el, lo de obvia ahora es más como del folclore ahora que no no uh -huh. se oye mucho de eso pero los orishas sí hacen varios rituales solo que yo no tengo familiaridad personal con lo que hacen pero sí son activos uh -huh. uh -huh. así que sí. sigue habiendo digamos algunos grupos no que lo mantienen uh -huh. eh, de manera y, regular sí. y el vudú sí, sí. que es un aspecto más eh, supersticioso sí. eh, ha dejado de tener Bastante seguimiento, sí. o interés. O por lo menos entre el Aito hago el obvia, lo llamamos el Obvia, que es un poco distinto, creo que del Budo, pero muy parecido. Um, lo que sí tenemos como prueba de todas, todas las influencias diferentes es eh, en, las, eh, en las iglesias cristianas y católicas, por ejemplo, eh, la misa y todo es igual como en cualquier otro. País, pero eh, se, se oye especialmente en la música la influencia de la cultura caribeña, porque se usa los tambores en la iglesia y también las Ajá. maracas a veces, uh -huh. y a veces el ritmo de las canciones es un poco más rápido. Y obviamente también hay compositores allí o gente que compone canciones ahí también para la iglesia que van a tomar de lo que ellos saben. Uh -huh. Sí, me, me parece un, un, un mestizaje riquísimo y, y, y fascinante, ¿no? realmente. Sí. sí. sí. Uh -huh. Soy. ¿Tienes alguna otra pregunta o algo que quieres a, preguntar sobre la República Dominicana? Porque Lilybeth me dice que está intentando entrar por el iPad, pero no puede. De acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues entonces quizás eso puedas tú comentarnos. Eh, al algunos rasgos de la República Dominicana y, y soy quizás eh, tienes alguna pregunta también me caí del internet oh, sí. bueno, bueno aquí entramos y salimos esto es una charla sí, sí. <ríe> no hay problema coméntanos diesel si quieres eh, un poquito y cuánto tiempo viviste en República Dominicana cuatro meses o sea un en semestre de acuerdo y bueno que ¿Qué diferencias encontraste respecto a tu, a tu a tu propio país respecto a Trinidad? A ver, bueno, en la comida hay muchas similaridades Pues se usa mucho más el plátano en la República Dominicana como en Trinidad, que en Trinidad. Yeah. Pero uh -huh. además de eso es súper similar. Eh, también la gente la gente es muy, es muy amable, todo el mundo hay hay una un cierto sentido como más tranquilo, más relajado de la vida que tenemos también Ah, bueno, me parece que va a, ent va a entrar Lilibet, así que ella te lo puede contar, pero en, en cuanto a las, eh, las semejanzas y diferencias, pues en hay semejanzas un poco en, en los ritmos, y los bailes eh, también la comida y la gente, pero lo algo que sí era bien diferente. Bueno, ellos tienen sus propios, eh, sus propias formas del merengue, y el bachata, son únicos a la República Dominicana y no tenemos ritmos así. Eso es. Eh, y la otra cosa en términos de la cuestión racial, en Trinidad uh -huh. que hay tantos diferentes grupos raciales y hay tanta mezcla. Yo, por ejemplo, pues del lado de mi madre, mis eh, los abuelos de mi abuela vinieron de India y pero por el lado de mi padre toda una mezcla porque por el lado de mi abuela eh, mi bisabuela era una mujer negra y mi bisabuelo era de China y entonces por el otro lado hay una mezcla de lo europeo lo taíno el taíno también creo que el, el africano otra vez así que yo soy una mezcla total y así es también en la República Dominicana pero por la historia, eh, con la dictadura de Trujillo y todo, hay en ciertos sectores todavía una negación de la parte africana. O sea, disfruten de las tradiciones, comidas y todo, pero en identificarse, por ejemplo, los pasaportes, hasta recientemente, todos los pasaportes decían India como marca de identidad. No importa sí. si sea realmente negro y blanco, no sé, India, porque querían promover. La, las herencias taínas y españolas y como negar totalmente la influencia negra que no obstante se ve muy claramente no solamente en términos de la gente sino también por la, la comida la música todo eso eso sí fue algo más un poco diferente que no claro que no digo que no existe conflicto ni racismo ni nada en trinidad pero es un poco más obvio allá que mm. pero lo que tenemos en común en Trinidad también es que estas cosas solo se aplican a la gente que tú no conoces. Así que tu amiga, o tu vecino es. No sé cómo, pero es que no se piensa de la misma manera. Y eso no, no significa que. Bueno, cuando yo visité, por ejemplo, yo conocí a todos los tipos de personas y todos eran súper amables. Me, me dieron de comer, me enseñaron su país y realmente yo no tuve problemas, pero vi como señales pequeños de este conflicto de identidad que todavía está presente. Yeah. Uh -huh. eh. Muy bien. Pues eh, bueno, eh, realmente no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Estábamos esperando un, una nueva invitada, Lidibeth González. Eh, bueno ella nos, nos podría hablar muy bien de República Dominicana sí. pero finalmente no sé ah. si por problemas eh, técnicos va a sí. ser posible o no eh, Sui sí. eh, alguna pregunta que tengas para, para ellos acerca de de algún otro aspecto ya hemos cubierto la comida, hemos cubierto la naturaleza, algunos aspectos mm. también políticos eh, étnicos, etcétera, etcétera habría algo más que, que quisieras preguntarles no sé <risa> uh -huh. Fernando, en tu caso eh, la verdad que bueno, una cosa por ejemplo que puede ser interesante es eh, ustedes vienen de, de países eh, pequeños uh -huh. y bueno eh, las migraciones son un fenómeno moderno eh, actual, eh, y ahora se viven con, con más intensidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ven ustedes mismos como migrantes? Ustedes, por ejemplo, ¿no? pensando en sus respectivos países, eh, ¿existen comunidades eh, de trinitarios? Bueno, pues de puertorriqueños, sé que sé, sé que hay una comunidad muy muy muy fuerte ¿no? y ya igual podrá hablar Peter de esto, pero es una pregunta para los dos un poco, o sea, ¿cómo, cómo, cómo viven ustedes en, en Estados Unidos y, y cómo han logrado integrarse, eh, existe una comunidad de gente de su país y cómo, cómo desarrollan su vida, ¿no? como, como migrantes. Sí, ah, bueno, sí, eh, pues yo tengo que decir que antes de yo, de hace cuatro años, yo solamente venía a Estados Unidos pues a visitar a una familia, a un familiar, a un tío, algo así, pero no, no, nunca, pues me tocó vivir aquí, entonces yo estaba aquí por hace cuatro años. Cuando por primera vez llegué aquí, me sentí un poco intimidado por la inmensidad de las cosas, porque yo estoy, yo estoy como que acostumbrado a pues una isla, eh, no importa cuánto guía siempre va a terminar en agua entonces pues hay agua por todos lados pues aquí agua, ok, me perdí, vino para atrás y pues, y pues ya llego al sitio donde está pero aquí intimidante, un montón de cosas, un, una comunidad súper grande, muchas cosas nuevas eh, por ejemplo, anécdota, este, aquí hay aquí hay que presionar un botón para cruzar la calle en Puerto Rico por lo menos donde yo me donde yo me crié, ahí no hay hay semáforos, pero no hay para presionar botones ni nada de eso y uno pues cruza yeah. la calle así como así y pues se me, me me tocó acostumbrarme a muchas cosas aquí pero es común que el puertorriqueño migre a, a los Estados Unidos o a otros mayormente a los Estados Unidos a ciertas ciudades como Nueva York y Chicago y todas estas ciudades porque son ciudades grandes es muy común que pase eso recientemente salió un artículo que decía que muchos profesionales de Puerto Rico pues estaban emigrando a los Estados Unidos por las, la, la, la situación económica en Puerto Rico que yo considero que eh, es mejor que muchas otras islas del caribe pero pero aún así este como una isla pues no hay mucho mucho espacio para trabajo y cosas así que la gente está pues migrando a los Estados Unidos para buscar un mejor porvenir aún así este mi experiencia fue que se, me sentí un poco intimidado cuando llegué aquí un poquito pequeño pero aún así cuando estuve viviendo más y más y más aquí noté que puede que puede es un buen lugar para vivir y que hay muchas personas buenas y que hay personas abiertas a, a cultura y, y y eso fue esa es mi experiencia uh -huh. aquí en los Estados Unidos sí yo yo estoy muy de acuerdo con esta última parte que dijiste sobre bueno que hay muchas personas aquí muy abiertas a diferentes culturas entonces mi manera de adaptación es es eso conocer a nueva gente comunicarme con nueva gente compartimos culturas mayormente por comida y música es que realmente me siento muy aislada ahora en cuanto a lo que no tengo idea de lo que está pasando realmente con la política o los asuntos polémicos y algo cosas así en Trinidad pero es interesante mi experiencia inicial fue un poco diferente porque eh, Trinidad como aunque es pequeño es también bastante industrial y manejamos a todas partes y yo llegué desde Trinidad hasta, y bueno, es que no hay tanta distancia entre la ciudad y la tu comunidad de, residencial. Entonces, uno se mueve fácilmente entre las cosas. Y yo llegué a Hamilton, Nueva York, que es un pueblo chiquitito en Nueva York. Así que era un poco al revés, que me pareció que había muchas menos cosas que hacer y menos eh, menos dimensión a ella, pero en la universidad realmente la, los estudiantes caribeños formábamos un grupo bien chévere, de vez en cuando nos reuníamos, también tuvimos como eh, charlas o fiestas para invitar al resto de la comunidad y entonces usamos esas ocasiones para comer bien, pedir comida de un restaurante cerca o algo así. Ahora es un poco más difícil porque como estoy en syracuse pero trabajo y antes era estudiante graduada no no me he puesto en contacto con tantas personas de Trinidades en particular pero tengo amigos de todas partes del mundo de otros sitios en que se habla español y ahora me estoy estoy viendo que que los medios sociales el Twitter me da otra oportunidad de conectarme un poquito con otras personas eh, que que tampoco están ahora mismo en su país, entonces durante el Carnaval se ve todos los tweets de las personas que están aquí, que quieren el enlace para ver la competencia este, que estamos comentando algo y también la gente que están allí es, siguen subiendo videos al Facebook o updates al Facebook, entonces es una manera bien interesante de mantenerme actualizada un poquito más que de, que antes en cuanto a lo que está pasando y también por formar esta conexión con es a ah, esta otra persona que es Trinidad pero vive en Chicago ¿Cómo ella se siente? ¿Qué cocinan las perso personas que, vi no sé, que viven en cualquier otro, otra ciudad aquí? Y bueno, por supuesto, si yo voy a la ciudad de Nueva York, por ejemplo, yo tengo familia allá y también hay una comunidad grande de gente caribeña en, en Nueva York, especialmente en Brooklyn y en Queens. Y siempre puedo encontrar, por ejemplo, si voy allá, comida, pero en términos de, de conocer personas, tanto, no tanto. Eh, eh, bueno, Piro, no sé si quieres agregar algo. Sí, eh, yo, eh. yo yo yo quiero agregar algo rapidito. este recientemente hubo un grupo de puertorriqueños que yo conozco muchos de ellos eh, por circunstancias si, de la vida. Yo no sabía que estaban haciendo esto. Ellos iniciaron un portal llamado parranda.org. Y en ese portal lo que se hace es que se conectan puertorriqueños de todo el mundo y pues hacen eh, networking lo que se llama el networking colaboraciones de diferentes tipos de, de, de, de profesiones y cosas así y pues se mantienen en contacto se tienen un mapa del mundo y ahí pues tienen todos los perfiles en todo en todos los países uh -huh. del mundo y uno puede contactar personas allí y pues, eso me pareció interesante que hubieran unos puertorriqueños que hicieron como un portal para que entre pues gente de todos los países pero pues más enfocada a la gente de Puerto Rico y eso eso me pareció uh -huh. interesante Sí, y de hecho las, eh, digamos, las eh, comunidades eh, virtuales, eh, bueno, son ahora incluso objeto de estudio, ¿no?, en algunos eh, grupos, como por ejemplo, pues los, los eh, yo conozco el caso concreto de los, de los vascos, que eh, tuvieron varias diásporas por aspectos de de trabajo, luego en otra oleada por aspectos de, de exilio político, etcétera, etcétera, y realmente ahora se está eh, se están reorganizando estas diásporas a través de eh, grupos de redes sociales, no con lo cual tenemos ahí eh, una, un, una, interesant, una interesante recuperación de, de, de culturas eh, comunes, de identidades comunes a través del, del 2.0, ¿no? Como habéis puesto con ejemplos del Twitter o, o de estas páginas, ¿no? Y realmente creo que es un tema muy muy interesante para, para tener en, en cuenta, ¿no? Eh, incluso daría para una para una charla muy, muy interesante que encontrásemos eh, digamos personas que como vosotros ya están digamos eh, participando en este tipo de, de, de proyectos en este tipo de eh, relación que, que surge no uh -huh. muy bien eh, bueno no sé si alguno de ustedes quiere añadir eh, algo más a la charla porque parece que eh, con Lili al final eh, está muy complicada la, la sí, comunicación sé que lo sí bueno a veces suele pasar pero, bueno, ya es bastante éxito que estemos cinco personas y se nos vea y se nos oiga a los cinco, ¿no?, prácticamente sin, con mínimos problemas, ¿no? Muy, bien. Muy bien. Bueno, pues, eh, dejo despedirse a cada uno de los eh, invitados que hemos eh, tenido hoy. Fernando. Muchas gracias, chicos, por sacar adelante esto. Creo que hemos aprendido bastante y nos quedamos con varias ideas. Eh, para animarnos más a conocer sus países. ¿Eh? Gracias. él uh -huh. Pues igual. Gracias por organizar la charla. Ha sido un placer. Bueno, hablar y charlar con ustedes uh -huh. y hacer esas conexiones. Chao. Uh -huh. Peter. Bueno, gracias por darme la mala oportunidad de, de, de expresarme y de hablar un poquito de mi país, de escuchar, pues, de, de uh -huh. del, del del país de Giselle y, y puede aceptar la, contestar sus preguntas eh, muchas gracias le recomiendo que visite Escalí porque es uno de los mejores lugares del mundo ajá de acuerdo muy sí. bien y Zui qué quieres eh, cómo quieres despedirte quiero decir gracias mucho que sí he aprendido mucho lo siento por mi español estoy tratando estás <risa> <risa> bien no es bueno puedes... bueno sí entendemos perfectamente Sí. Y sí, quiero visitar todos esos países De acuerdo, pues... Pues ya tienes proyectos sí. desde luego muy bien y yo quiero agradecer a, a, a todos eh, esta participación eh, bueno y se le ayudó bastante a contactar con, con Peter y, y por fin con, con Lili en la que bueno sí. la tenemos en el, en el pensamiento y quizás en otra ocasión eh, sí, podamos eh, incluirla y bueno, muchas eh, gracias a todos, así que despedimos eh, desde aquí eh, esta charla tan interesante e intensa sobre eh, los caribes del Caribe. Muchas Muy gracias. Bueno. Eh, gracias a ti. Chao. Gracias. Chao. Bye bye. bye. bye.